Que son bien hackers. La pase tengo hermano que me ha matado 10 veces. Y es bien hacker. Eh. Me ha matado 10 veces el cabezón. Eso. Me ha matado 10 veces el cabezón. El cabezón. Ay, coño. Pues sí, pues sí.